es eh, un momento eh, con respecto a este juego vamos a ver así por encima eh, cuánto tiempo han planificado ya no hay tiempo. ¿No habéis puesto el tiempo? o pues sí No, pero como eran 10 minutos Ya, pero es para que planifiquéis los diferentes tipos de tiempo Vale Los diferentes tipos de tiempo Eh, eh en relación con... con los juegos motores Perfeccionar y desarrollar la comunicación de equipo ¿Qué mejora en nuestro cuerpo? ¿Cómo? A nivel motor perfe... eh, perfeccionar y desarrollar la comunicación de equipo que mejora a nivel motor nuestro pues no es motor mejorar la condición física eso sí, resistir el peso de los compañeros, vale, adivinar la respuesta correcta, pero ahí sobre todo son otras cosas porque, bueno, hay dos de un equipo y de otro los objetivos ¿no? entonces, de un de un grupo es eh, caer en determinado lugar, etc. Claro, pero como etc. los roles se están cambiando... Sí, sí, pero puedes poner, función, ¿sí? para el equi un equipo está objetivo y para el otro vale. equipo puedes ponerlo. Y luego, lo de conseguir 10 puntos, no. Ahí tienes que decir, tienen que realizar tal cosa y con eso se consigue X puntos, porque aquí, previamente, si te hubieras puesto aquí, se consigue tantos puntos con esto, pues a lo mejor no estábamos, claro, no, pero sí, Ahí Allí, ¿no? Claro. En, o sea, allí eh, puntuación que, el punto. vale, vale, pero que la cuestión es sobre todo que explique el objetivo, aquí vale. entonces allí sí pone la puntuación ¿vale? Eh, con respecto a esto, pues bueno, está más o menos aceptable como habéis puesto los dibujitos y sobre todo el... bueno, ahí tendréis que poner como desplazamiento en salto eh... En la mayoría de los vídeos que hay en, en el canal de la asignatura, ¿con qué nombre lo había encontrado? Chur eh, Churro Pico Terna, que creo que sí se me lo Exactamente, ¿no? Churro Pico Terna. Bien, pues si lo encontráis con eso, pues casi mejor ponerle ese. Claro, es que yo lo había jugado con ese nombre. Ya, ya, pero lo digo, pues ponéis ese y le podéis poner más bueno. nombres, pero Churro Pico Terna... Es como que más, el que más tiene, pero vaya. Por lo demás, está aceptable esto como habéis puesto las cosas, estas, pero que lo de los objetivos, pues tenéis que modificarlos un poco. Y vamos a empezar a este juego que llama mucho la atención. Llama mucho la atención. ¿Habéis jugado alguna vez? No, es que no. Churro picoterna, ¿no habéis jugado? No. Pues venga, ahora lo. Primero que nada, alguno tiene un dolor en la espalda, molestia o. Yo, yo no pues creo. entonces no nos aconsejado. Vale, vamos a formar eh, equipos de 6. Seis, seis equipos de 6. Yo creo que sí, ahora lo organizamos. El juego consiste en. Vamos a tener dos roles: los jinetes y los caballos. Si quieren, vengan 12 por aquí lo explico gráficamente mejor. Vengan 12. 12. 12. Sí. Por cierto, tú comandaste. No, no pega No, una... oh, Ya No, voy a Ya la La que no la he visto, yo. yo. Me conmigo. No, no, si sí he visto que han ido ahí, vaya. No, no, poco más me quedo a colocar ¿no? la <risa> pared? Ilia, quítate, quítate. ¿Cómo vas la pared? ahí! ahí Pero tenéis que apoyaros Tenéis que apoyaros y apoyaros bien Es un los <risa> caballos. <risa> qué pasa? qué los caballos. Y aquí estarían los jinetes. qué es que ¿O tú qué crees que hay que hacer? Hay que correr y saltar encima ¡Sí! Espera, espera un segundo, espera un segundo. Ahí, por ejemplo... Han perdido. ...el suelo. Ese ya equipo estaría... ...que perdió un punto y lo sumaría el otro, otro. Supongamos... Supongo, también. Espérate, salta bien, hazlo y salta bien. Hazlo, espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. espérate venga, hazlo y salta bien, venga. Churro, sí. churro, media manga o mangotero. mangotero, serían tres posiciones, churro, se coloca la mano en el hombro, media manga en el codo y mangotero en la muñeca, lo lógico que sería que acá estuviera alguien más cerca para se las señale. tú por ejemplo, si le tocas el hombro, sería el churro, y entonces uno de abajo, uno del equipo sin ser el primero, tendría que adivinar qué posición tiene la mano, por ejemplo, ¿dónde la colocarías? ¿aquí? Ahora, Nadir, por ejemplo, le puse que adivinar si es churro. Medio... Bueno, él le preguntaría churro, media manga mamotero. Pero es igual, bueno, ya, ella no, ya, lo puede hacer. El que está primero se toca y él lo mismo. Ah, bueno, o ella también. Sí, o... Pero, Darío, ahí abajo. Sí, escúchame que todo duele. Venga. Se Venga. Venga, a churro, media manga, a mí, a mí. A mí, a mí, a churro, media manga, a pues o sea, ahora mismo acertó y sumaría un punto al equipo de nadie. ¿Qué, qué, ¿Y, no y se invierten los roles. ¿Vale? Sí. <t> <pictured> claro. Claro. Yo creo que está esto ya está ahí hecho polvo Yo cuando era pequeño era la cosa que se jugaba. Chico, lo único que. Lo primero que son es No. Potencia o no, eso es estratégico, porque normalmente no, normalmente vas para que quepan todos, pero fastidiando el que sea más débil. Claro, eso es estratégico. Hello <laughs> ¡Rápido! saltando solo, que no se puede avanzar, es donde caiga saltando, pues salta por encima. Solo comentaros una cosa, ¿qué dices? Carmen, Carmen, explícasela a la cámara, a ver, ¿qué dices? Que estaba Lucia, de la encabida, no caído y yo estaba así agachada y me encontraba la cara de espacios. Juan, ahora ya no me entera, ¿sabes? Uy, yo poco más Os voy a decir una cosa, eh, yo creo que hay pocos juegos en los que habéis reído tanto, no sé por qué. Que <risa> se Vamos a ver cómo está Navi.